El Buda nos dejó un método sencillo y claro para abrir el corazón sin límites y al mismo tiempo abrir la mente sin límites. Y es a través de cuatro pensamientos. Lo que viene primero entre los cuatro es el pensamiento de amor bondadoso o lo que en los idiomas antiguos budistas de Pali y Sánscrito se describe como Meta con dos T's o Maitri. Y este anhelo o este pensamiento de Meta, de amor bondadoso, se expresa con las palabras que son el inicio de esta práctica. Y estas son las palabras que todos los seres Tengan felicidad y las causas de felicidad. Y en este sentido, estamos expresando lo que el corazón añora al ver un ser querido. ¿No? Cuando contemplamos a alguien que amamos, lo que surge espontáneamente es que, que, que queremos que, que sean felices, bien. ¿Mm? Y la línea está dando voz al <coughs> pensamiento del corazón. ¿Mm? Y este pensamiento, que tengan todos los seres felicidad y causas de felicidad, es un pensamiento inconmensurable y por lo tanto uno de las, los nombres para la práctica es los cuatro inconmensurables es porque los seres son sin límites abarcamos con la mente la vastedad de lo que implica todos los seres. Y no solo que los seres son sin límites, sin desde nuestro lado no estamos poniendo límites a quien deseamos felicidad y quien no. Y además, la felicidad que deseamos es una felicidad sin límites porque no solo deseamos resultados de felicidad o experiencias felices, sino que pasen por sus vidas llenos de causas para más felicidad. Y en este, este método de cuatro pensamientos viene primero esto de amor. Y será interesante que vayamos contemplando por qué viene primero. Después viene compasión, donde pensamos que todos los seres estén libres, de su estén libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Luego, tercer pensamiento es gozo empático, donde re regocijamos en la felicidad que otros están experimentando y finalmente ecuanimidad. ¿Mm? Y en la, los textos canónicos que tenemos donde el Buda está describiendo la práctica, una y otra vez lo vemos poniendo primero amor o meta. Los tibetanos, para quienes han estudiado en este vertiente, a veces, aunque mantienen el orden de los textos porque son canónicos, dicen que ecuanimidad debe de venir primero. ¿eh? Pero el Buda lo puso al final y empezó con meta. Y los tibetanos tienen una razón para poner ecuanimidad, porque si pensamos bien, ¿cómo puedo tener amor incondicional hacia todos los seres sin límites, sin discriminación, sin querer algunos cercanos y otros lejanos si no tengo ecuanimidad? Pero el Buda no tuvo esta inquietud y, y para nosotros sería interesante... De verse a lo largo de nuestra exploración de los cuatro, podemos ir viendo para nosotros mismos por qué en nuestra opinión podría haber sido que empieza con amor. Y una posibilidad es que entre estos cuatro, si contemplamos qué es más fundamental en nuestra experiencia. ¿Qué, ¿Qué es fundamental a la vida? ¿Qué es fundamental a la... a la reproducción de las especies? El impulso de cuidar. El anhelo de, de que esté bien y protegido. Esta actitud manifestada en acción que podemos llamar amor o amor bondadoso y vamos a tener que ir cuidando las asociaciones que tenemos entre amor como amore ¿no? y lo que tenemos en mente cuando contemplamos este anhelo de que sea feliz y tenga condiciones de felicidad ¿Mm? pero como quiera que lo definamos si contemplamos lo que es esta manera de estar con otros donde los miramos y lo que queremos es su felicidad, podemos ver que sin haber tenido alguien que pensó esto cuando nos sostuvo en sus brazos cuando éramos infantes, no hubiéramos sobrevivido. Alguien tuvo que haber querido que estuviéramos bien, porque no éramos capaces de defender por nosotros mismos. Y esto que podemos ir detectando en la vida, en cuántas especies, en cuántos momentos, en cuántas situaciones, una buena voluntad básica entre un ser y otro, es la base que permite que la vida continúe. ¿no? Que encontremos las condiciones para florecer. ¿Mm? Y al decir esto, también estamos diciendo que esta capacidad de amar, de ver a alguien desprotegido y querer cuidarlo, es una capacidad que ya está dentro de nosotros, seamos o no practicantes espirituales. ¿Mm? Es un impulso integrado con lo que somos. Y esto quiere decir que no estamos tratando de, de inventar algo nuevo o, o buscar algo nuevo. Estamos intentando conectar con una capacidad que ya tenemos y darle espacio para expandir. ¿Mm? Y también esta idea de desear felicidad también es completamente fundamental no solo a la vida sino también a la conciencia. Este anhelo que cada ser con una capacidad de experimentar, cada ser con una conciencia que implica capacidad de experimentar, cada ser con conciencia añora felicidad. Este impulso forma parte de lo que es experimentar. Y evitamos sufrimiento. Y sí, claro, hacemos muchas cosas que parecen ser búsquedas de problemas y sufrimiento, pero no es porque pensamos que van a generar sufrimiento. Es porque no tenemos muy claro qué son las causas de felicidad y qué son las causas de sufrimiento. Y por esto es importante cuando estamos haciendo este pensamiento, que estemos no nada más deseando que mis seres cercanos sean felices, sino todos los seres, y que no, todo, no solo que todos los seres sean felices, sino que tengan condiciones para felicidad, tengan las causas verdaderas de felicidad. ¿Eh? Y en este sentido podemos decir que este, este amor bondadoso, que tiene este sabor de una buena voluntad, que queremos que esté bien. Este amor o esta buena voluntad es fundamental en todo lo que hacemos. Y yo me imagino, yo cuando estoy hablando anticipo muchas objeciones y dudas y... Y, y protestas, porque cuando yo escucho, a veces así soy yo, como, ah, pero qué tal esto, pero qué tal el otro, ¿no? Y se puede pensar que en realidad muchos tenemos ¿no? una muy mala opinión de nosotros. Tenemos una voz dentro de nosotros ¿no? que no tiene buena voluntad. Hacia nosotros. ¿Eh? Y esto nos puede llevar a pensar. Que no es cierto. Que todos queremos que. que todos que tenemos. Conciencia queremos ser felices. A veces nos saboteja, saboteam, saboteamos. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Nos generamos problemas. Y parece que es a propósito. Pero en realidad. Incluso cuando nos regañamos por no haber hecho las cosas bien, es porque no queremos estar haciendo las cosas mal porque nos hace sufrir. ¿No? Así que incluso dentro de nuestros rollos más confusos, este impulso de querer estar bien está más hacia el fondo. Incluso, nosotros podemos culparnos muy feo para cosas, pero ¿por qué? Porque no queremos haber hecho las cosas porque nos duelen. Queremos salir de este dolor. Incluso actos cuando estamos lastimándonos, a veces es porque estamos decepcionados que no nos hemos cuidado mejor. Que no hemos hecho un mejor búsqueda de felicidad. Así que detrás de esto está búsqueda de felicidad, a veces muy distorsionada porque no es un tema que ponemos sobre la mesa. ¿Cómo le hago? Bueno, sobre la mesa en Facebook una y otra vez, felicidad auténtica, felicidad pirata, se habla y habla. ¿no? Pero en general no es una conversación que tenemos muy seriamente con nosotros mismos. ¿Cómo yo estoy buscando felicidad en esta vida? ¿Mm? Y si miramos en su esencia, este impulso que es la base de la ecuanimidad entre todos, o la igualdad entre todos, que todos estamos en esta misma búsqueda, ¿no? con, con, con una buena conversación con nosotros, con una mala conversación, sin conversación, pero estamos en es, todos en esta búsqueda de, de, de estar bien y de ser felices. ¿Mm? Y esto es interesante cuando miramos así porque esta buena voluntad, por lo tanto, sí podemos extender hacia todos los seres. Porque todos los seres, como nosotros, están deseando felicidad. ¿Mm? Ya tenemos la base, realmente, totalmente racional para dirigir esta mirada hacia todos, porque todos cumplen con los mismos requisitos que nosotros tenemos para estar añorando ser felices. Y al mismo tiempo, aquí en el contexto de un camino espiritual donde estamos dirigiendo una mirada hacia qué son realmente condiciones de felicidad, ¿De dónde viene felicidad finalmente? Lo que vamos descubriendo, y esta, este método es parcialmente nuestra investigación para comprobar si es cierto o no, pero lo que vamos intentando ver es que las causas de felicidad están dentro de nosotros. La capacidad de experimentar felicidad está dentro de nosotros. Y desde donde surge una felicidad verdadera, la felicidad verdadera más grande, es dentro de nosotros. Y por lo tanto, y esto es importante, por lo tanto, mi felicidad no tiene que estar en conflicto con la felicidad de otros. Porque mi felicidad nace desde dentro de mí. No lo necesito de otros. ¿Cómo? Y, y esto es algo que necesitamos ir construyendo porque al mismo tiempo es muy obvio que vivimos interrelacionados. Pero finalmente, la experiencia que procuramos y que esta práctica nos ofrece tener es que si sabemos hacerlo podemos destapar una fuente de felicidad y bienestar sencillamente generando meta. Uh -huh. Y esta idea de que podemos finalmente imaginar que si vivimos, viviéramos en un mundo que, donde las condiciones para experimentar esta felicidad auténtica que nace desde adentro estuvieran disponibles para todos y estuviéramos colectivamente queriendo que haya más buena voluntad en el mundo, entonces no, no hay nada incongruente ni un inconsistente de decir todos los seres podemos ser felices. No es un formulario donde agregar más felicidad aquí re, como resta le resta la felicidad de otros que es la experiencia que tenemos muchas veces porque así hemos armado la sociedad y por lo tanto los modos de relacionarnos y los modos de definir nuestra felicidad y por lo tanto dónde la buscamos. Y esto ya no, nos, nos da esta pista que desde el amor estamos mirando un campo, para cultivar una cualidad personal que tiene implicaciones colectivas. El vertiente individual de nuestra práctica y el vertiente compartido o colectivo, que es el modo en lo que estamos construyendo nuestras relaciones y relaciones con todo, no nada más con nuestros amigos y familia. Relaciones con animales no humanos, relaciones con la tierra, relaciones con objetos de consumo, relaciones con todo. Y es muy claro que esta cualidad de amor bondadoso o buena voluntad es un estado afectivo que conecta y también que anima nuestra acción. Si realmente amamos y queremos que alguien tenga felicidad, esté bien, la expresión de esto es actuar por su bien. ¿No? Y si estamos hablando de buena voluntad, voluntad se manifiesta a través de las acciones. Y esto nos debe de, de acordar una y otra vez que no estamos hablando de algo que se cultiva en un cojín, en una sesión formal. Usamos las sesiones formales y la oportunidad de sentarnos y ponernos seriamente y enfocadamente a cultivarlo, pero no con esto ya lo tenemos resuelto. Es algo que está integrando la vida. ¿Mm? Y cuando contemplamos el modo de relacionarnos, que esta actitud de meta, de, de la postura que podemos tener de yo voy a encontrar el mundo a través de una buena voluntad. Quiero aprender a vivir desde una postura bondadosa donde auténticamente estoy entrenándome a poder poder ver lo mejor de la persona ¿No? y al mismo tiempo, porque buena voluntad nos hace ver la mejor de la persona, ¿no? Y al mismo tiempo empezar a orientarnos hacia otros a través del amor, que, que quizás suena ambicioso, pero aquí estamos siendo ambiciosos, ¿no? Mm -hmm. Y en esta reconfiguración del modo de relacionarnos que la práctica de Meta brinda, acordamos que cuando el Buda, como mencioné en la última sesión, cuando el Buda enseñó este método, lo enseñó como una manera de comulgar con lo divino. ¿No? Lo, cuando estaba enseñándolo a un grupo de de personas espirituales no budistas, cuya meta, con un T, cuya meta era comulgar con Brahma, con su Dios. Entonces, ¿en qué sentido esta práctica nos brinda la experiencia de comunión o comulgar con un otro a quien nos queremos acercar? Y aquí dejando al lado este, el elemento de la divinidad y lo asentemos en el camino humanista que estamos explorando aquí con el Buda. Cuando nosotros en la vida cotidiana experimentamos este tipo de amor donde queremos comulgar, lo que estamos buscando es alguna, alguna experiencia de intimidad emocional, de, de, de, de cercanía real. Muy como como se ha dicho, el aislamiento, y ahora sobre todo después de estos años de pandemia, vemos muy agudamente el sufrimiento del aislamiento. Y un aislamiento donde queremos estar cerca, queremos esta intimidad. Y, y, y, y no sabemos construirla. ¿Mm? Y el Buda aquí nos está dando un formulario. ¿no? Un formulario que nos lleva a saber construir, ser capaces de construir condiciones para una intimidad auténtica. ¿Mm? Y si miramos todas las otras conferencias donde se ha hablado de amor, una vez se, se, se, se abre el escenario para hablar, hablar del amor, siempre aquí está lo que en el budismo se llama su enemigo cercano, que es el apego, ¿no? Y si no... Queremos tener ecuanimidad, no queremos tener amigos y enemigos, pero, pues, se maneja estas categorías, ¿verdad? Y aquí la idea de decir que apego es el enemigo cercano, que es algo que le parece. Los enemigos lejanos, tú sabes, ah, esta persona no, no tiene nada que ver conmigo, yo no soy nada como este, nadie me confundiría con fulana. Mientras apego, pues a lo mejor hay cierta confusión de identidad entre los dos en la experiencia. Y en realidad se van mezclando. Y aquí apego en el sentido de querer poner límites sobre la otra persona o sobre el objeto. Estipular. Yo te voy a amar, pero necesitas quedarte conmigo. Necesitas comportarte así. Necesitas ser así. ¿No? Y esto ya te, tenemos muchísima experiencia. Nadie en realidad necesita escuchar otra conferencia porque nuestra vida nos ofrece demasiado material para ver que el apego duele. Nos lleva a sentirnos inseguros, querer controlar, generar más conflicto en la relación y finalmente hacer que nos huyan. ¿Mm? Y por lo tanto, cuando estamos cruzando este territorio de amor, sí queremos estar atentos para los momentos en que quizás se parecen. Y si algo se oye un poquito como apego, es un buen momento de decir no, ¿en, en qué se distingue? ¿Mm? Y con apego... Siempre vemos el otro como un objeto que queremos tener, con quien queremos estar. Lo, lo miramos así desde fuera y desde cierta distancia, lo cual no es lo que queremos. Queremos que esté muy cerca y incluso cuando está cerca la persona que amamos, esta actitud de que, y que no se vaya. Y que no se me escape. Y que no me traicione. Y con, que no me deje. Esta idea misma. Lo está. Está manejando esta persona. Como un objeto. En el escenario de nuestra vida. Un objeto. Cumpliendo nuestras condiciones. ¿No? Y nosotros sabemos. Que esto no es la experiencia que buscamos. Queremos Sentir una seguridad en las relaciones donde hay amor. Mi apego está conectado con inseguridad. Pero también viene del modo en lo que estamos mirando o manejando esta relación. Y en el sutra de los tres, de los tres conocimientos, el Buda dio la introducción a este método, lo enseñó a estos mendicantes, estos practicantes espirituales no budistas. Y en este mismo texto, el Sutra, él dio una analogía interesante. Y estaba diciendo que este modo que tienen de buscar, comulgar, no va a funcionar. Y lo que dijo es, es como alguien que se acerca a un río y mira a la otra orilla. Y se pone de pie en su orilla y llama a la otra orilla. ¡Ven acá, otra orilla! ¡Ven! ¿Tú crees que al llamar y suplicar, y rogar a la otra orilla. La otra orilla se le va a acercar. Y el interlocutor dice. No. <ríe> y le dice. Tal cual. No es posible. Llegar a tener esta experiencia. De, de unión. Llamando. Y rogando. Y esto parcialmente. Parcialmente se lleva a cabo en el contexto de esta visión de igualdad radical del Buda, en que poner a algunos como nuestros ¿no? superiores y después pedirles ya genera una separación que no es, y que el modo de experimentar una verdadera intimidad es cuando podemos reconocer los otros desde adentro y no como objetos desde afuera. Conectar con ellos a través de lo que compartimos, que es esta conciencia, este anhelo de ser feliz y esta misma capacidad de experimentar y no experimentar. Y vemos que con apego no estamos enfocándonos en sus experiencias internas, excepto hasta la medida que sus experiencias les llevan a darnos lo que buscamos de ellos. ¿no? Y es por esto que el modo en lo que manejamos nuestras relaciones, buscando una experiencia de unión, parados de un lado de la orilla, diciendo, ven acá otra orilla, no funciona. No es desde este ángulo que se puede experimentar lo que queremos experimentar. ¿Mm? Y aquí, el otro es un... tiene que ser visto como un sujeto. No solo un objeto en nuestra percepción. Aun sea en nuestra percepción esta otra persona, el objeto más grande en nuestros pensamientos, en nuestro afecto, no deja de ser un objeto. Así que parte de la visión de reconfiguración interna para amar bien, es de recuperar la condición de sujeto de quien amamos. De nunca perder de la vista que esto es alguien que experimenta. Y por esto estamos haciendo esta práctica hacia todos los seres como quienes experimentan felicidad o sufrimiento. Y quieren uno y no quieren el otro. A través de su estatus totalmente igual a nuestro estatus de ser seres sintientes. Seres con conciencia. En el sentido de capacidad de experimentar. ¿Mm? Y cuando estamos mirando desde ahí, ahora, el modo de relacionarnos que meta ofrece es de relacionarnos sin las condiciones que normalmente ponemos y que apego nos lleva a poner. No dirigimos buena voluntad y este anhelo de que sean felices a alguien porque la gente me da algo. No porque la gente me agrada voy a tenerle buena voluntad voy a dirigirle este anhelo de que tenga felicidad. No porque conforma con mis criterios de una buena persona. Y no porque tengo un vínculo especial. Sino porque experimenta felicidad o sufrimiento. Experimenta dolor y placer y quiero que lo que experimente es felicidad. Una actitud que muy claramente nosotros tenemos que generar desde adentro nosotros. No depende del otro. Y en este sentido, la experiencia de Meta es una experiencia de profunda libertad. Y... Esto es como la idea de lo que Meta representa y ofrece. Cómo nos entrenamos, cómo es el entrenamiento, ¿no? Hemos dicho, o yo acabo de decir, que Meta no tiene límites, no está dirigido solo a quienes nos agradan y quienes son muy cercanos con nosotros, pero en el entrenamiento... Es ahí donde empezamos. Empezamos donde se nos hace fácil generar esta experiencia de, de abertura, de cariño, de querer su felicidad. Y en los textos clásicos, es interesante y vamos a tener que contemplar un poquito más de esto también más adelante, pero en los textos clásicos, el método que el Buda enseñó es que Empieza con, con ti misma, ti mismo. ¿No? Empezamos con uno mismo. Lo cual lamentablemente suele ser más difícil. Y de ser así, uno puede empezar con alguien para quien sí fácilmente el corazón se abre. ¿No? Y para muchos... Quien va a ser más fácil amar va a ser alguien quizás vulnerable, alguien desprotegido, alguien que, que nosotros tenemos una relación ya de cuidado, como el animal no humano que vive en nuestra casa, ¿no? un amigo o amiga fiel, residente, ¿no? peludo probablemente puede ser un hijo puede ser alguien para quien contemplamos esta persona o, o es sí, yo llamo a los animales no humanos que viven con nosotros bueno la, el animal un, un amigo y una persona porque tiene mucho personaje podemos Tomar una persona que al contemplarla, como algo se abre, como quizás una leve sonrisa ¿no? aparece, o okay. hay algo cálido fácilmente. Y empezamos desde ahí. Y conectamos con esta capacidad. Y esto es importante porque... Esta capacidad la tenemos. Para algunos va a ser más fácil hacia ellos mismos porque finalmente cuya felicidad más naturalmente anhelamos es la nuestra, la, la neta. Pero al mismo tiempo la buena voluntad, el corazón, esta parte afectiva la tenemos, y quizás es bonito, no sé, la tenemos más entrenada y ejercida y dirigida hacia otras, otros seres, no importa, la idea es de conectar con la sensación, ponerte dentro de la experiencia y empezar a disfrutarla, saber sostenerla, saber acceder a esta experiencia y de ahí, poco a poco, irla extendiendo hacia otros. ¿no? Y aquí estamos generando una actitud y extendiendo hacia cada vez más personas, pasando las barreras que ponemos entre categorías de personas y finalmente lo queremos extender en la acción, manifestarla. ¿no? Dirigir una mirada de buena, buena voluntad hacia otros y finalmente extender la mano ¿no? para, para ayudarles. Y entre los modos o las pistas que tenemos para irla cultivando, tenemos el uso de frases que se puede hacer en los contextos formales, por empezar. Oh, y tienen en cualquier momento pueden entrar en las salas de meditación en, en línea, las salas de meditación de Armadata y hay una sala de meta y ahí en cualquier momento se puede ir y conectar con, con esta práctica donde contemplamos distintas personas empezando con la más fácil y estamos dirigiendo y expresando en palabras este anhelo de que estén bien. Y en lo, la, el orden en que vamos, si empezamos con nosotros mismos es totalmente válido y los, la, las autoridades más ortodoxas que hay en... ¿No? En los comentarios budistas están, ellos dicen que hay que empezar con nosotros mismos. Y lo digo porque a veces pensamos, ah, esto suena muy eh, nueva era, muy ñoño, ah, un amor para uno mismo, etc. Pero esto es absolutamente el método. ¿Y es por qué? Porque el establecer felicidad en nosotros naturalmente surge el anhelo que otros también tengan felicidad. Y esto es un elemento que hay que comprobar en nuestra experiencia. Cuando cuando se siente esta experiencia de amor es algo que naturalmente ¿no? fluye y se hace inclusiva. Y esto es algo a comprobar en la práctica. ¿no? Pero... También, aparte de las, el, el método de estar intentando a través de, de sesiones formales, a través de la meditación, la, man, una manera importante de practicarlo es de conscientemente darnos la tarea de buscar cualidades en otras personas. Buscar sus cualidades. Buscar algo que podemos apreciar. ¿Por qué? Porque cuando vemos las cualidades de alguien, esto despierta buena voluntad hacia esta persona, ¿no? ¿Verdad? Y cuando tenemos buena voluntad hacia una persona, esto nos lleva a ver sus cualidades. Las cualidades están ahí en todos los seres. Todos tenemos cualidades. Y todos también tenemos defectos. Y estamos demasiado expertas en detectar los defectos. Y ahora, sin ocultar o ¿no? encubrir los defectos, la idea es de mantener a la vista que Quizás tiene estos defectos, pero también tiene una cualidad. Y quizás solo podemos ver la cualidad que esta persona añora ser feliz. Y quizás no sabe hacerlo. Y por esto está en tanta confusión, en tanto sufrimiento. O está portándose de manera que no, no acuerde con mis estándares, ¿no? Y... Esta, este trabajo que hacemos, esta tarea que nos damos de ver cualidades. ¿No? Y a veces es difícil, a veces la cualidad tiene que, tiene que ser algo muy fundamental. ¿No? Que esta persona de ser infante no estaba lastimando a nadie. ¿No? Podemos ser un poquito creativos y en las instrucciones también se dice que es tan importante para nuestra felicidad que cultivemos esta capacidad de ser generosos y dirigir una mirada de buena voluntad hacia otros, que debemos de buscarlo con la misma ansia que una persona temblando de sed busca el agua. ¿Mm? Y no, para nuestra felicidad, para nuestro desarrollo, no hablando de para el mundo, es tan clave que haya este cultivo de amor bondadoso, de buena voluntad como un principio en la sociedad, que podemos contemplar que si nosotros no logremos generar buena voluntad, vamos a ser como una persona sediente que no encuentra agua, que hasta como casi nos vamos a morir. Y los textos dicen que para tener, para encontrar el agua que necesitamos, buscando las cualidades de otros, debemos de ser dispuestos a ponernos en el piso y chupar el agua que una vaca dejó en su, en su huella. Esta es la analogía. Que aún, y esto es un modo de decir, aún si, sí, esta persona no, no es un océano de cualidades. Esta persona tiene tantas cualidades como el agua en la huella de una vaca. Pero la tomamos. La guardamos esto. Como algo que nos permite mantener la postura que nosotros hemos decidido necesitamos tener. Como nuestra aportación al mundo o para nuestra propia felicidad. cualquier de estas motivaciones. Pero necesitamos poder cuidar este brote frágil de buena voluntad, de meta que están naciendo en nosotros. Y que si esto requiere que nos bajamos hasta el piso, debemos de estar dispuestos a hacerlo. Por nuestro bien y por el bien de todos. ¿Mm? Y esta, esto es un modo en que podemos empezar también a dar continuidad fuera del cojín y también si no tenemos mucho tiempo o orientación para meditar, podemos ir trabajando en la extensión de buena voluntad en el día a día cuando ves a alguien para quien sientes fácilmente cariño, esté consciente de cómo se siente y mora un poquito más en este estado ¿no? fortalece este músculo y después intenta como un juego ver si quizás podrías también conectar con este lugar en ti desde donde nace y poder ver si lo puedes extender a alguien más y siempre vamos construyendo la capacidad de, empezando donde es más fácil ¿No? Si tú, ¿no? ¿Quién, a quien más fácilmente diriges tu máximo cariño y amor es tu gato, extiéndelo a otro gato. ¿No? Si es a tu hijo, extiéndelo al hijo de, de alguien más. ¿No? Y ahí vamos construyendo la capacidad. ¿Mm? Y otra, otro elemento que, que creo que es interesante ver es que en la tradición Pali, los cuatro inconmensurables tienen como su meta final permitirnos entrar en estados de profunda absorción meditativa. Y esto es muy interesante porque pensamos que a lo mejor necesito saber meditar para generar esto, mientras es un poquito al revés. Si usamos cualquier capacidad que tenemos de meditar para generar esta actitud de meta, pero las instrucciones de los textos en la tradición Pali nos dicen que cuando si estás dentro del estado de meta, cuando lo logras ¿no? estabilizar, suéltelo y entra en absorción meditativa. Mientras en el contexto Mahayana, que es donde nosotros estamos practicando, donde las fuentes son no solo las fuentes Pali, sino las sánscritas, no estamos... Haciendo estos cuatro solo para poder entrar en estados meditativos. Queremos que esto nos lleve hacia la acción. ¿no? Las relaciones. Pero se me hace muy interesante contemplar. Por qué el Buda. Recomendó para ciertos discípulos en ciertos contextos. Que esto es un método que nos permite. Tener la mente perfectamente tranquila. ¿Qué hay en la experiencia de un amor sin límites? Que es propicio para una entrada a estos estados ¿no? superiores. Y también como parte de la manera de contestar esta pregunta... Es interesante reflexionar que el Buda enseñó Meta como un método para trabajar con el miedo. ¿No? Tienes miedo, genera buena voluntad. Y aquí no, no está hablando de tienes miedo de, no, de un tigre que te está brincando encima sino tú sientes miedo, te sientes inseguro, insegura. Y esto yo creo que nos abre algo muy interesante, que la capacidad de amar de esta manera muy expansiva, de abrir sin límites, es una actitud que nos hace profundamente receptivos. No estamos resistiendo cuando realmente estamos emanando amor, cuando generamos un campo de amor y sentimos que todo el mundo puede estar aquí. Ofrezco este espacio, que es parte de la visualización que se hace en esta práctica. Esta actitud es una actitud de completa receptividad incondicionalmente y si miramos la experiencia de total seguridad es esta estamos dispuestos a estar abiertos a lo que hay ¿no? y aquí podemos empezar a ver que meta también como un modo de empezar este viaje a través de los cuatro nos, nos hace ¿no? muy seguros, muy dispuestos a continuar y también muy resilientes, que no estamos dependiendo de otros, de brindarnos una protección. Sabemos nosotros abrirnos y estar en una actitud ¿no? donde somos libres. No estamos dependiendo. Somos abiertos y receptivos. Y si miramos la experiencia que hemos tenido de amor, de realmente sentir amor hacia alguien, es una experiencia de no querer que haya ¿no? fronteras y barreras, de querer abrirnos y ofrecernos y recibir. No es realmente lo que uno tendría, si uno tendría seguridad. Y yo creo que, que en ese sentido es interesante en un contexto budista donde muchísimo, quizás casi todos, de las prácticas budistas inician con refugio. ¿No? Y esto de tomar refugio o ir por refugio es una analogía para comprometerse con un camino budista. Y aquí yo siento que podemos contemplar que el Buda no pidió a estos señores de tomar refugio. Ni en esta práctica empezamos con refugio, empezamos con amor incondicional. Conectando con nuestra capacidad de hacernos receptivos, abiertos la capacidad de generar y encontrar nuestra propia seguridad. Y si nosotros miramos, en general las instrucciones para refugio en un contexto budista es que imaginamos que el Buda nos da refugio, el Dharma nos da refugio, la Sangha, o sea la comunidad monástica nos da refugio y es una Actitud como de recibir refugio desde afuera. Y los, todos los textos dicen, esto solo debe de ser provisional. Finalmente queremos soltar las muletas de depender de refugios externos y construir nuestro propio refugio interno. La experiencia de seguridad interna, que es refugio. Meta nos está enseñando a construir esta experiencia de refugio desde adentro. Yo creo que esto, yo quiero proponer que es, esta idea realmente merece mucha reflexión en este momento en que podemos ver que en, en cierto sentido, una vez instalamos en esta posición de grandes protectores, a diferentes figuras y imaginamos que es desde afuera que vamos a recibir nuestra seguridad esta actitud se presta para que ¿no? otros se ponen en esta posición de nuestro protector otras personas y que empezamos a esperar a que vamos a recibir refugio de ellos y sí tenemos en diferentes presentaciones del budismo, incluyendo definitivamente el budismo tibetano, donde empezamos instalando aquí nuestras fuentes de refugio como algo externo, y en vez de animarnos a soltarlos e ir hacia adentro, en realidad se crean instituciones, se animan a hacer prácticas de devoción, de súplicas, y esto nos mantiene enganchados en esta orientación hacia un refugio externo, que el Buda definitivamente dice que no es. Es interno. Y por nuestro psique, una vez encontramos algo externo y nos afianzamos a esto, es difícil soltar. Y duele tener que soltar cuando descubrimos que estas fuentes de refugio, no están ahí para protegerme están ahí para fines institucionales etc. Así que con esta práctica de meta tomando esto como esto es donde me voy a refugiar en mi capacidad de abrir y generar buena voluntad sin límites. Y yo siento que vivir este primer paso como lo que nos va a permitir conectar con esta capacidad adentro, nos, nos pone en tierra muy, muy firme para continuar en este camino maduros. Y yo no sé si a algunos puede ser que, que les ha surgido la duda que, ¿qué tal si estamos abriéndonos y generando buena voluntad hacia alguien que tiene poder sobre nosotros y puede usar su poder para aprovechar de nosotros o aplastar o perjudicarnos. Y este, esta duda es válida e importante y lo puedes tomar como muy buena señal si te ha surgido. Y justamente esta duda será un punto clave a explorar en nuestro Siguiente encuentro aquí en este espacio. Gracias.